Hola mis amigos, espero que la estén pasando muy pero muy bien, yo soy Emanuel González y el día de hoy les tengo un video diferente a lo que les tengo acostumbrado a ver en este canal porque el día de hoy vamos a dejar de hablar de plataformas, poncis, eh, estafas financieras para hablar del de álbum Panini del Mundial Qatar 2022 y por qué Manuel porque usted está cambiando de tema tan drásticamente básicamente porque es mi canal y quiero hacer eh, lo que yo quiera con mi canal y puedo entonces eh, muchachos yo no sé si ustedes sabían pero yo soy asesor eh, perdón diseñador gráfico de profesión no ejerzo pero sí con todo esto de youtube y todo esto eh, siempre he eh, hecho trabajos freelance y me he mantenido eh, siempre laborando de alguna manera en, en, en este campo. Entonces, eh, de, ¿de qué es lo que vamos a hablar hoy? Creo, quiero que ustedes vean esto. Ya acaban de lanzar el, eh, ambu, el álbum Panini 2022. Aquí en Costa Rica yo lo voy a, a, a comprar. Todavía no ha salido. No sé dónde estará. Pero aquí vemos un chico de Argentina que le voy a dar los créditos. Esta persona se llama, el canal se llama Educación de Excelencia. Y esta persona ya subió. Eh, ¿Qué tenemos ahí? ¿Tenemos el contenido. Andrés Kramarich. ¿De dónde? Es? Quiero que ustedes ahí? vean él, ah, las, las cartas. las cartas que tiene. Bueno, vamos abriendo otro paquete. ¿eh? Que son bastante simples, bastante sencillas. A mucha gente no le gustó. Pero yo como diseñador gráfico. Eh, quise como dar mi opinión. Y crear no solamente. Eh, no solamente dar mi crítica. Sino que también. Eh, hacer mi propia eh, carta. Esto muchachos. Es lo que yo hice. Ustedes probablemente en este momento. Están viendo una imagen. del de proceso. Me tardó 20 minutos. Ahora como diseñador gráfico. ¿Qué podemos sacar de, de esta que yo hice desde cero? Que es una copia de la, de la original eh, Esta línea no, no, eh, blanca, el trazo Es como de diseñador gráfico de primera clase es Cuando empiezas a, a, a utilizar la, las opciones de fusión eh, Tiene una sombra eh, Todos los, los jugadores vienen con una sombra el, el fondo no, no simplemente es un fondo anaranjado. Y le pusieron, agarraron el pincel, le pusieron el, el pincel redondo suavizado. Y le dieron en las cuatro esquinas. Eso fue lo que yo hice para hacer esto. O sea, sumamente sencillo, panini, no sé qué le pasó. Pero bueno, eh, hice esta carta, eh, esta sticker, esta figurita. Yo no sé cómo le dicen en su país, láminas, pero... Eh, lo que quería decirles es que se me ocurrió la idea de que si ustedes quieren eh, la suya con su, con su propia imagen, pues yo se las voy a, eh, a regalar con muchísimo gusto. Eh, a mí me quedó este editable, entonces básicamente lo único que tengo que hacer es cambiar la imagen y cambiar la bandera y ponerle el nombre y la fecha de ustedes. Y eso sería todo. Entonces, eh, muchachos, quiero que ustedes eh, vean la imagen que yo hice y les voy a decir las cosas que yo voy a editar para ustedes. No me digan cámbienme en esto, cámbienme aquí, cámbienme allá porque lo que les voy a dar va a ser un regalo para todos ustedes para que tengan su propia tarjeta Panini personalizada. Y lo que, le, le, le, lo que les puedo modificar va a ser esto. Vamos a ver. Obviamente, el, el, el escudo, perdón, la bandera y el nombre de su país. La fecha, la fecha todavía no sé si modificarla, pero eso va a quedar va a quedar ahí. <ríe> todavía no sé porque va a hacer mucho trabajo hacer Todas estas, estas cartas. Les voy a cambiar obviamente la imagen. Esta es una foto bastante vieja mía. Pero voy a poner su imagen. Si ustedes como, como tip. Para que se vea muchísimo mejor. Tómense en una foto. Eh, que sea eh, con un fondo liso. Que se logra apreciar la cabeza completa. O sea que haya un espacio... Del, del borde de la foto y la cabeza que haya un espacio aquí para poder, que no vaya a salir la cabeza cortada ni la frente y a la altura de el pecho un poquito más abajo mientras más abajo mejor, mientras más completo se vea mejor la foto que quiero que se vea exactamente como en este ejemplo ahora bien, porque qué así? Por, pues para que sea más fácil para mí editarla eh, como les dije, como tip, si ustedes quieren utilizar la camisa de su equipo, de su país, muchísimo mejor para que se vea más realista. Eh, fondo color liso, ya lo dijimos. Y eh, les voy a cambiar, obviamente, el nombre, la fecha de nacimiento. Y eso sería. Voy a cambiar imagen, bandera, nombre y fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué cosas van a quedar fijas? Esto. Lo del peso y lo de la altura. Esto va a quedar fijo. Y obviamente lo del el logo del de, de el Mundial Qatar 2022. Eh, vamos a ver. Eso es todo. Yo se los voy a dar con muchísimo gusto. Va a ser un regalo para todos ustedes. Yo sé que en el álbum viene como una opción. Para que ustedes hagan eso, pero lo que hace es ponerle literal su cara a, a un cuerpo ya preensamblado o, o de, de algún otro jugador. Eh, si ustedes lo quieren de esta manera, que se vea realmente ustedes en, en, en esta carta, en esta lámina, en este sticker, en como le digan en su país. Eh, yo les voy a pedir únicamente algunas cosas. Eh, número uno, darle like a este video. Eh, número 2, si ustedes se quieren suscribir eso es totalmente opcional pero tomen en cuenta que el contenido que yo subo a mi canal no es relacionado a fútbol, es más relacionado a finanzas, vean mis videos anteriores y si les gusta lo, se suscriben, si no, no, lo único que va a ser obligatorio es darle like a este video y en la caja de comentarios comentar y, y que van a poner en los comentarios van a poner ya te envié la información. Van a poner eso. Le van a dar like al video. Y en la caja de comentarios. Le van a dar. Ya te envié la información. ¿Eso para qué, Manuel? Para que cuando ustedes. Eh, eh, me envíen la información. A mi, a mi WhatsApp. Que es este de acá. Este que está saliendo acá. Eh, ustedes me envíen un screenshot. De eh, que le dieron like al video. Y un screenshot de que pusieron el comentario para yo saber quiénes son ustedes. Ok, entonces, ¿cómo me van a enviar la información? De... De quién, de, de su nombre, de todo esto, de... De la bandera que ustedes van a utilizar y mm. todo esto. Van a escribirme, van a agregarme como... Eh, como contacto en su celular le van a poner Emanuel. Si quieren le ponen Emanuel YouTube o como ustedes quieran. Y van a poner mi número de teléfono tal cual sale aquí. Más aquí abajito. Yo no sé si ustedes lo están viendo. Pero de igual manera se los voy a poner aquí en grande para que ustedes lo tengan a mano. ¿Qué es lo que van a poner? Van a poner más... 506 Y seguidamente 89739988 Una vez que ustedes tengan esto Vean que aquí se los estoy poniendo en grande Voy a cambiarle el color a esto para que se vea muchísimo más, más claro eh, Pero... El color que le voy a poner. Voy a ponerle este. Así rojito. Para que se vea muchísimo mejor. Bueno. Yo creo que ahí. ¿Verdad? Ese es el número. 897 El número que sale abajo. Me agregan a su contacto. Y. Me envían un mensaje de WhatsApp. Lo primero que me van a poner. En el mensaje de WhatsApp. Va a ser. La captura de que le dieron like. La captura de que comentaron. En el video. Para yo saber. quiénes son ustedes. Y. Seguidamente me van a enviar la información de qué país son para yo poner la bandera. Luego me van a enviar la información del nombre que ustedes quieran que aparezca en la tarjeta. Y por último su fecha de nacimiento. Esas tres cosas, bandera, nombre y fecha de nacimiento. Una vez que ustedes me envíen esas tres cosas, me envían la tercera foto que va a ser la tercera imagen que va a ser la de su foto entonces recuerden la, la, la imagen vamos a ver, que la imagen no salga así ven que mi cabeza está cortada tiene que salir completa, tiene que haber un espacio en la foto de la cabeza al borde que haya también un espacio del, del hombro hacia el, otro, hacia el otro borde del otro hombro hacia el otro borde y aquí está un poquito muy arriba yo lo haría un poquito más hacia abajo, entonces que se vea muy bien y un fondo liso. Por ejemplo, en este caso, este fondo eh, tiene como una trama de madera. Este en ese caso no me serviría. Yo les preferiría un solo color, una pared de un solo color, que sea del color que ustedes quieran, preferiblemente blanco o negro. Pero eh, si tienen una pared azul, lo que sean, se toman la foto ahí para que sea un, un solo fondo, un solo color para yo poder hacer eso. Ok, una vez ustedes ya tienen la imagen que yo les voy a regalar, yo se las voy a enviar en una resolución muy buena para redes sociales. Voy a quitar ya este número de teléfono, ustedes lo deberían de haber anotado. De igual manera de aquí les queda en, en, en pequeñito. Una vez ustedes me envíen esta información, lo que yo voy a hacer es proceder a hacerle su tarjeta. Se las voy a enviar vía WhatsApp, de igual manera que ustedes me enviaron esta información. Y como código de ética, ya yo por haberles enviado la información, me gustaría, ya esto es totalmente opcional, que cuando ustedes lo publiquen, ya sea en sus estados de WhatsApp, en sus, en sus redes sociales, Facebook y todo, pongan una leyenda, un link al, a este video para que más personas lleguen y eh, reciban también este, este regalo que les, que les voy a dar. Eh, ¿Cuántas personas? Una persona por número Puedo hacerle más, más imágenes a una sola persona Pero no sería justo que hayan 10 personas, 20 personas esperando Y que yo le haga a una sola persona una, dos o hasta tres imágenes seguidas Entonces les voy a hacer una Si ustedes quieren otra me lo piden Pero van de últimos a la fila Cuando yo le haga a esas 10, 20 o 30 personas que me están pidiendo por primera vez Ahora sí irían ustedes y muchachos, eso sería todo, eh, quiero realmente eh, regalarles esta tarjeta, creo que es un bonito detalle, y eh, que sepan que voy a hacer la misma temática, voy a comprar el álbum Panini, que es algo que, que siempre me ha llamado la atención, voy a comprar los, los sobres, las cajas, eh, y vamos a hacer un video especialmente de eso. Ahora bien, si la distribuidora de Costa Rica, que se llama Dipo, quiere cederme el álbum y los y los y los sobres para yo hacerles este video y hacerles propaganda muchísimo mejor de, man, de, de igual manera yo voy a hacer este este este vídeo eh, pero bien muchachos eso sería todo que más se me queda voy a recordarles nuevamente me envían me van a enviar primero al whatsapp dos fotos. La foto de que le dieron like, la foto de que eh, pusieron el comentario. Eh, luego me van a enviar eh, de qué país son, para yo poner la bandera, nombre, fecha de nacimiento. Una vez que, que lo hicieron, yo les envío la tarjeta ya editada. Ustedes la publican en redes sociales y eh, ponen el, el link de este video para que más personas lleguen eh, a recibir este regalo ¿hasta cuándo vas a estar haciendo esto Emanuel? hasta que eh, termine el mundial hasta el último partido del mundial voy a estar haciendo esto, tengan paciencia por si son muchas personas eh, porque recuerden que yo tengo un trabajo que tengo que cumplir un horario, eh, entonces esto lo voy, a, lo voy a ir haciendo en mis tiempos libres espero que no me saturen <risa> pero eso sería todo muchachos eh, nos vemos hasta la próxima Chao.